Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Venado GS. Y en Instagram, ver.tv. Muy bien, acá estamos de regreso en esta segunda mañana. Estamos diferentes a ¿no? lo que habitualmente solemos mostrar porque estoy con invitado, lo tenemos a Santiago Sampo aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Santi? Buenos días, Juan. Y un placer estar acá. Y bueno, un saludo para toda la gente que está conectada a la señal. Bueno, gracias por, por la visita. ¿eh? No, un sé, placer, gracias a ustedes que siempre me brindan ahí el espacio para poder comentar lo que venimos a hacer cada vez que venimos aquí nuevamente a Venado Tuerto, que es un lugar donde siempre nos encontramos cómodos. Donde estás ahora un poquito más lejos, pero siempre cerca de una manera, ¿no? A unos 530 kilómetros aproximadamente, sí, exactamente. Bastante lejos. Bastante lejos, es sí. un par de, de horas, unas seis horas, seis horas y media. Bien le contamos a la gente que estás viviendo en provincia de Córdoba. Exactamente, sí, hace unos años que estoy viviendo en el Valle de Punilla, en este momento en San Esteban, una pequeña localidad, entre Capilla del Monte, La Cumbre, Villa Villalino, que por ahí son lugares un Toda poco una más zona más fea, conocidos. ¿no? Una zona muy hermosa, la verdad, de cerro, río, arroyos, y bueno, y los montes nativos que tiene cada, cada partecita de ahí. Bien. Y siempre con la guitarra, con la música. Re porfiado, re porfiado, sí, la verdad que sí. <risa> Sí, yo me dedico a esto ya hace muchos años, el otro día hacía cuentas que aproximadamente más unos 20 años, desde que comencé un poquito más con la música y también con la docencia, y bueno, y ahora volcado al tango, estudiando con mucho respeto, aprendiendo a bailarlo, a tocarlo, a cantarlo, y bueno, compartiéndolo con la gente de allá, que hay mucha gente que se va de Buenos Aires y Rosario que gusta mucho el tango, uh -huh. entonces hay muchas milongas, más la gente local que se suma. Bien. Le, le, le recordamos o le contamos a la gente que vos venís del palo del folclore. Totalmente. Incursionaste sí. por todos los géneros, en tiempo y forma. Sí, me gusta. Sí, muy curioso. ¿viste? Muchas veces me, me lo cuestiono también, pero bueno, me gusta. ¿Qué va a, a mí me gusta tocar lo que me gusta tocar. Si, si está en tu esencia, no, no, tal, no tiene es nada malo. Voy ¿no? aprendiendo, es todo muy amplio y muy lindo. así que. Pero digo, contaste, en el tango un lugar ahí interesante, donde ya te, te instalaste hace un tiempito, podríamos decirlo, ¿no? Sí, ya hace algunos años, no tantos, pero sí unos 4 o 5 años, y siempre toqué tango, pero de una manera como quien lo agarraba así al pasar, mm. sin conocer un poco la cultura del tango, pero sí, por ejemplo, yo acá tomé toda la vida clases con el cordobés Fernández, Héctor El Chango Fernández, sí. sigo tomando clases con él y él me enseñó a tocar mucho folclore y tango. Pero bueno, ahora que estoy viviendo un poco más la cultura ya de lo que es la milonga, el baile social, popular la milonga callejera en las plazas, la milonga nocturna, eh, que empecé a bailar el tango, que yo lo veía como algo tan hermoso e imposible y bueno, ahora me doy cuenta de que no lo ves así, para bailar de manera social. Estoy entendiendo mucho más acerca de, de la movida y de la movida que a mí me gusta, porque así como el folclore, el tango es muy amplio uh -huh. como género musical. Exacto. Y bueno, pero estás en esa línea del tango... Primigenio casi, ¿no? El tango con tottenham, guitarras, digamos, tottenham. ¿no? El tango como nació, de alguna manera. En este momento sí, tengo un dúo con, con un compañero que es de Buenos Aires, radicado en Huerta Grande, el Chavo Barbero, y tenemos un dúo que se llama Don Sampo y el Chavo Barbero, tango guitarrero, y hacemos clásicos, instrumentales y cantados, eh, sobre todo clásicos, pero bueno, mi compañero también está haciendo algunos tangos más nuevos ahora, que lo cual me gusta, está Bien. bueno también por la temática que ha cambiado, las letras... Bueno, la idiosincrasia de, de, de sí. la gente también está más abierto, sigue teniendo como su estructura más tradicional, pero bueno, hay mucha gente más sí. joven que le aporta un nuevo pensamiento. Con unos arreglos ahí medio no, osados, bueno, sí, ¿no? Y orquestas bueno, también, sí. me encantaría, es como mi sueño, estoy estudiando también ahora en Córdoba Capital para cantar en orquesta, que es Bien. totalmente diferente sí. al estilo de tango, criollo, guitarrero que hacemos. Pero bueno, estoy ahí en campaña, ojalá en algún momento pueda venir a Venado Tuerto y te diga, mira vinimos con la orquesta, vamos bueno, a cantar, qué? que es una orquesta típica, me encanta, que mm. normalmente es bandoneón, violín, eh, piano, eh, bandoneón, violín, piano y contrabajo, sí. pero bueno, yo ahora estamos con guitarra, por, por lo pronto. Bien, excelente. Bueno, y otra cosa, Santi, que siempre te ha caracterizado es ser eh, un gran generador de cosas, digamos, ¿no? dentro de la cultura, siempre moviéndote, recordamos muchos años la, la peña folclórica que estuviste haciendo, la retobada. La retobada. Muchos años, sigue estando o está como queriendo volver, pero bueno, siempre como son difíciles cortar con los proyectos porque hmm. uno se encariña. Sí, y como decías, con esta persistencia, ¿no? con esta insistencia de decir, bueno, vamos a seguir haciendo cosas, vamos a generar Total. hechos culturales, ¿no? espacios que, que, que, que funcionen por sí mismos, que la gente sepa que existen, que pueda ser un espacio de, de encuentro. ¿no? Total, y aparte que yo lo tomo como también como un trabajo. A mí me gusta mucho y con el paso de los años uno va aprendiendo, también como bajando un poco las expectativas, la ansiedad que tiene cuando mm. comienza, porque siempre que estás haciendo algo no sabes si va a ir la gente, no sabes si va a estar lindo el día, bueno, muchas cosas sí, que sí. pasan y uno como productor muchas veces se pone como muy ansioso, o al menos en mi caso. Y ahora como ya hace muchos años que lo hago, me encanta hacerlo, tengo las herramientas, la gente también que me acompaña, la difusión de los espacios. Entonces, siempre es una movida más independiente, pero bueno, a mí eso me gusta mucho. Sí, como que uno va aprendiendo también, ¿no? A medida va, aprendiendo, va aprendiendo, te vas organizando mejor, porque ya fracasaste, por así decirlo, varias veces. Y es una manera de aprender, ¿viste? El que no se equivoca por ahí no aprende, también uh -huh. va de la mano. Pero bueno, pero seguir insistiendo es parte del éxito también. Total, es que yo me siento es, es una eso, persona, eh, no quiero que suene mal, pero me siento una persona exitosa porque vivo de lo que a mí me gusta, sigo aprendiendo, sigo estudiando, no me conformo, tengo gente que guías que normal que siempre me están ayudando y diciendo, che, pero me parece que eso no, entonces pienso, ah, tenés razón, puede ser diferente. Entonces, me siento un privilegiado, he tenido suerte. Bien. Y bueno, y como haces siempre, cuando pasás unos días por acá, cuando volvés a a Venado o a Santa Isabel, eh, organizando cosas, ¿no? Y estuviste, total, total. estuviste haciendo algo el fin de semana pasado ahí en Isabel. El domingo estuvimos haciendo una peñilonga, que sería un formato de ah, peña bien. mamilonga, bailable en el Club de los Abuelos de Santa Isabel, junto a un gran amigo que es un gran bailarín, Claudio eltayo Piedrani, y seguramente la gente de Santa Isabel está enganchada mirando porque estuvimos avisando que íbamos a estar en el programa. Así que, bueno, un saludo para toda la gente de mi pueblo y para la gente de Venado Tuerto también. Excelente. Bueno, y ahora este sábado la propuesta es acá en Venado con una milonga que veníamos charlando en algún momento, hubo como una efervescencia de milongas, había una semanal por lo menos, o dos, qué sé yo, y ahora está más tranquilo, así que creo que va, va a encontrar mucha gente que va eh, a poder disfrutar de, de esto que tanto les gusta, ¿no? Ojalá que sí, porque acá, bueno, hay mucha gente que estuvo sosteniendo los espacios sí. de la milonga y que la sostiene con clases, como mucha gente, pero bueno, eh, se esfrenó un poco... Y la idea es, bueno, cada vez que andamos por acá, que es cada dos o tres meses que tengo la oportunidad de venir, siempre, este último tiempo me venía comunicando mucho con la rusa, esta tango DJ tan conocida que sostuvo esos espacios uh -huh. en muchos lugares, y con Susana Voce, también otra referente de, del ámbito de la danza. De... Entonces, ellas tienen muy buena predisposición conmigo y siempre que les digo, enseguida se suman, bueno, hagamos una clase de baile, el bufete lo va a tener el Ballet de Horizontes, que les sirve también para sus proyectos. Bien. Eh, y la rusa va a musicalizar toda la noche, pero también lo que nos gusta a nosotros aportar en las milongas, más allá de la música que es envasada, la música uh -huh. de las orquestas, es tocar en vivo, tocar el tango como lo tocamos nosotros hoy, y para eso me va a estar acompañando desde la ciudad de Rufino, Gabriel Araujo, eh, que es una gran violinista, una gran amiga con la que ya hemos compartido muchísimo, y que se viene también acá para que podamos hacer guitarra, voz y violín, y compartir algunas tandas, siempre bailable porque lo que nosotros tocamos es bailable, uh -huh. bien marcadito. Y bueno, también vamos a bailar con la gente, va a haber una clase de baile, va a ser en la sala Brier arriba de la terminal, este sábado 29 a partir de las 21 horas. La entrada cuesta 800 pesos e incluye esa clase para principiantes que la va a dar Susana Bocio a las 21 horas. Un regalo, digo, ¿no? Un regalo me El parece para todos. Y, y encima acceder a una clase con una Total, eminencia, total. Como viste, vos cada vez que la nombrás a Susana, la gente te dice, ah, Susana, sí, qué bueno. Entonces claro. está, eso demuestra la calidad de lo que queremos mm. hacer y bueno, siempre tratando de mantenerlo en lo popular, que lo popular también está en constante cambio, también ahí como cambia la sí. moneda, cambia el valor de la entrada, mm. pero estamos tratando, por lo que ofrecemos, creemos que es un precio más que accesible para la actualidad, porque no supera los mil pesos, hay show sí, claro. en vivo, hay DJ, hay clase, hay buffet y hay una pista, de baile hermosa que para la milonga suma mucho porque el que baila de manera social necesita deslizar sus zapatos, sus zapatillas sí. por la pista. Sí, y como siempre queda aclarado, el que quiere ir a bailar, baila. El que quiere sentarse a escuchar y a tomarse algo, a comer, lo hace. Digamos, nadie se va a sentir presionado a hacer nada que no quiere. Y va a disfrutar de mirar, porque es re lindo sí, ver bailar a la totalmente. gente. Y va, va a haber un montón de estilos diferentes. Va a haber la gente que es más bailarina, que, que, que tiene más técnica, y la sí. gente que tiene menos, pero que igual baila increíble. Y eso es un poco lo lindo del baile social. Vas a ver con gente bailando, gente grande, gente joven, gente mixta, bailando junta, Y eso es un poco lo que, lo que queremos difundir y también como baile social, invitar a las personas a que se animen, porque esto de la conexión, del abrazo, de los puntos de contacto con la otra persona, es hasta terapéutico, te hace uh -huh. bien, viste estás abrazado con alguien, bailando al ritmo de la música, es muy lindo, la verdad que a mí me, me gustó mucho, me gusta mucho. Bien, buenísimo. Así que repetimos la invitación este sábado. ¿Hay anticipadas o caen directamente? ¿Eso cómo no, hay anticipadas, estamos Bien. haciendo la difusión, la gente que baila siempre está haciendo el aguante, la gente de Venado, lo que sí también invitamos es a la gente de la región, que sabemos que en todos los pueblos hay alguien que seguramente baila. Sábado 29, es decir, este sábado pasado mañana, en la sala Breyer, que sería arriba de la terminal de ómnibus sí. de Venado Tuerto. A partir de las 21 horas, clase de baile con Susana Bocio. A partir de las 22 horas, clase de baile para principiantes e intermedios. Así que uh -huh. pueden venir. A partir de las 22 horas comienza la música con La Rusa. Y en algún momento de la noche nosotros también vamos a tocar música en vivo con Gabriel Araujo y yo con mi nombre artístico de tango, que es Don Sampo. Eh, y bueno, vamos a compartir unas cuantas horas de tango y baile. Bien, milonguero, tango, vals, milonga y quizás algunas tandas de folclore porque siempre hay gente que se Bien. rima. Así que va a ser una noche muy linda y el buffet va a estar a cargo del Ballet Horizontes. Bien, con precios populares seguramente. La entrada, 800 pesos, sí, y el, y el buffet sí. también con, siempre con precios populares. ¿Proyectos, Santi? Proyectos más importantes, tengo dos. En mayo, el 12 y 13 de mayo, hacemos el primer festival milonguero de las sierras, que se llama Cordobesita, con un equipo de trabajo de allá, un festival enorme, milonguero, con grandes seminaristas, con la madrina del festival que se llama Vanina Vilou, que es una reconocida bailarina, que fue primera bailarina de la orquesta de Osvaldo Pugliese, uh -huh. una figura dentro del tango y de, dentro de la música argentina muy reconocida, Viste que decimos Pugliese, Pugliese, Pugliese para ya, tener verdad. buena suerte, para antimufa. Y, bueno, con muchas seminaristas que vienen, que son topísimos, que ellas nos hizo el contacto, más el Cuarteto Mulenga, una orquesta que está tocando muy bien hoy en día en la actualidad. Vamos a tocar nosotros con el dúo y artistas locales, milonga callejera, exposición de fotografía, todo cultura de tango en el primer festival. 12 y 13 de mayo, si quieren más información es muy fácil, me escriben a través de Facebook o Instagram, Santiago Sampo. Y por último, lo más importante que estamos haciendo o intentando hacer es, en octubre o noviembre nos vamos a ir 60 días con el dúo de tango a Europa. Nuestra primera gira que hace años que la queremos hacer y bueno, por determinadas cosas uno la va posponiendo y creemos que este año se va a dar. Tenemos dos fechas posibles, una es octubre noviembre, yo quiero hacerlo en esa fecha, y si no, la pasaremos para marzo y abril. Pero bueno, estamos trabajando para que sea en octubre noviembre, es España, Italia, Alemania, República Checa y Holanda. Así que bastante Y Francia, perdón. Bastante amplia, son 60 días, estamos todavía terminando con eso, buscando los sponsors, trabajando para conseguir las fechas, los hospedajes ya los tenemos. Y bueno, es una apuesta enorme, a mí me encanta vivir y trabajar en Argentina, pero también quiero salir afuera y conocer uh -huh. y volver acá, volver acá siempre. Pero es una posibilidad nueva que no la pude experimentar y que quiero hacerla. Y que está perfecto, digamos, porque sí. aparte se sabe que se en va Europa a... con el tango hay una cosa muy especial. Total, el tango es de la Argentina la música más reconocida, más que el folclore, el folclore uh -huh. va de la mano con el tango, uh -huh. pero es lo que más se conoce, Gardel, Piazzolla la gente que ha revolucionado. Y bueno, hoy vamos, la idea es ir a Europa, pero también ir a cualquier parte que se pueda, trabajar todo el año en Argentina y tener la posibilidad de salir también a cualquier país que nos brinde, que nos abra sus puertas. Excelente, ojalá que se dé que sea de la mejor manera. Se va, manera. Dar, se va se dar. muchas gracias. Cuando, y cuando se esté dando, hacemos una nota desde allá, mostrando el... Qué placer, eh, la sonrisa de oreja a oreja, así que sí, ojalá, seguro que va, seguro que sí. va, va a poder ser. Pero antes de eso, que está lejos, hay que cruzar el charco, un montón de Ajá. kilómetros, lo tenemos a Santi acá con la guitarra, así que lo vamos a escuchar. Eh, desde ya, gracias no, bueno, por favor. Y ahora te disfrutamos Como siempre, muchas gracias a vos Al Multimedio, muchas gracias por brindarme el espacio Bueno, voy a hacer un tanguito que me pasara A mi profesor, el chango Fernández Que seguro está ahí prendido con, con su esposa Marta en, en la televisión Bueno, es un tango que se llama Como dos extraños Y lo voy a hacer porque es conocido Para que la gente lo, lo cante desde sus casas Si tiene ganas o lo escuche Muchas gracias VerTV, muchas gracias Juan Muchas gracias a todos cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara que le diera su querer. Pedí el corazón entonces te busqué creyéndote mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber Muerta sea la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro adiós que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí.